Ricardo Vilorio, Ricardo Vilorio, ¿cómo Ajá. vio él? Que es... ellos lo estropearon, lo, lo chocó, dijeron que, una, una, una, que se una jipeta y se fue volado. ¿Dónde fue eso? En Río San Juan. En Río San Juan. Ajá. En, la calle, río San Juan. Ajá, en la calle de Río San Juan. ¿Cómo se llamaba él? Ricardo Vilorio. ¿A qué se dedicaba a él? <ríe> él vivía así, pues, buscándosela porque él era medio oído de mente, pero Ajá, buscándosela en el pueblo. Paraba, todo el mundo lo quería. Busca, ...buscándose la, la, la comida para comer. ¿La persona que lo invirtió, que <ríe> lo compre, la huida? No, no se vio, no se vio, más y nunca se regarito. ¿Qué le pido a las autoridades? ¿Eh? ¿Qué le pido a las autoridades? ¿A las autoridades qué le pido usted? Yo le pido que me ayuden a llevármelo y que me regalen la caja... ...porque yo no tengo nada para pa llevarme mi, mi hermanito. ¿Qué nombre es? Me hice de Vilorio. <ríe>